Ahora que ya entiendes qué es una evaluación de impacto y cuál es su finalidad, vamos a aprender a detectar si la evaluación que estás llevando a cabo tiene uno de los problemas más comunes que afectan la validez de un estudio experimental, atrición. Supón que quieres evaluar un programa de tutorías estudiantes y quieres conocer el efecto de este programa sobre la calificación de los alumnos un año después. Supongamos que tenemos 500 estudiantes y 250 cupos de tutoría, los cuales repartimos al azar a través de un sorteo. De esta forma, tengo un grupo al cual llamo tratamiento y en el que cada estudiante recibe tutorías y un grupo control en donde ninguno recibe tutorías. En ausencia de tutores, el puntaje promedio de la prueba en ambos grupos es la misma. Asumamos que es 600 puntos y que con nuestro programa de tutorías vamos a lograr incrementar este puntaje en 20 puntos. Para calcular el efecto del programa, se comparan los promedios entre ambos grupos un año después. En este ejemplo, calculamos el efecto como 620, que es el promedio del grupo de tratamiento, menos los 600 puntos, que es el promedio en el grupo de control, que no recibió las tutorías, dando un efecto de 20 puntos. En el caso que acabo de plantear, las personas que teníamos en el grupo de control y en el grupo de tratamiento se han mantenido igual al principio del programa y después de un año. Sin embargo, en la realidad, muchas veces transcurrido un año, el número de personas que pertenecían a ambos grupos puede haber variado con el tiempo. Esto es lo que se denomina desgaste. En nuestro ejemplo, supongamos que iniciamos con 500 alumnos, pero un año después solo encuentro 437 alumnos. Los 63 alumnos que no encuentro son el desgaste de la muestra. Los efectos o las consecuencias de pérdida de personas en la muestra dependen de si esta pérdida se relaciona directamente o no con el programa. Un ejemplo de pérdida no relacionada con el programa podría ser la aceptación de una beca a una escuela privada que se asigna por lotería. Como no es relacionado con el programa, esperaríamos ver alumnos saliendo de la escuela de forma similar en ambos grupos. Ahora vamos a ver un ejemplo donde el desgaste o pérdida de personas de la muestra sí se relaciona con el programa. Como el grupo de tratamiento, los alumnos en desventaja tienen tutorías de apoyo, encontramos que hay menos probabilidad de que se salgan de la escuela. Sin embargo, este incentivo no lo tienen los alumnos en el grupo de control y entonces estos niños con desempeño más bajo tenderán a salirse de la escuela con más facilidad. Supongamos que el desgaste en el grupo de control hace que al quedarse la muestra con menos niños con desempeño más bajo, el promedio del grupo suba a 640 puntos. Si ignoramos el problema de desgaste, estaríamos comparando la ganancia de 20 puntos en el grupo de tratamiento que recibió las tutorías con la ganancia de 40 puntos en el grupo de control dado el cambio en su composición. En este caso, el efecto del programa parecería ser negativo, aunque en realidad el programa sí que funciona. Una forma de ver más claramente los ejemplos que acabamos de mencionar es con una tabla y gráfica. En la tabla, podemos ver la estimación del impacto del programa de tutores bajo los tres escenarios. En la primera columna, donde no hay desgaste, tenemos una muestra completa de 500 estudiantes. Se observa un efecto de 20 puntos. En la segunda columna, se muestra el ejemplo que mencionamos en donde perdemos a 63 estudiantes de la muestra porque ganaron una beca por lotería. Con un desgaste de 63, la estimación del efecto del programa es de 23 puntos. Como vemos en la gráfica, la estimación no está lejos de la verdadera, pero se estima con un intervalo mayor, es decir, con menor precisión. En la tercera columna se muestra el ejemplo donde los tutores evitaron que los estudiantes con bajo desempeño en el grupo de tratamiento se dieran de baja. No así en el grupo de control. Aunque tengo un desgaste muy similar al de la columna 2, la estimación del efecto del programa es radicalmente diferente a las otras dos columnas. El error en esta estimación se debe a una composición de la muestra diferente a la del principio del programa. Entonces, un primer paso para determinar si tu evaluación tiene un problema es calcular el porcentaje de desgaste. Si pierdes a más del 5% podrías tener un problema. Para determinar si se relaciona con el tratamiento, primero debes revisar los indicadores de impacto de antes de la implementación del programa, tanto de los que se han ido como de los que se quedan. Volviendo a nuestro ejemplo, si originalmente el promedio de todos los estudiantes era de 600, entonces el promedio original de los que se quedaron y de los que se fueron también debería ser 600. Por el contrario, si encuentro que el promedio original de aquellos que se fueron es diferente al de aquellos que se quedaron, entonces es posible que exista un problema. Los que se quedaron son diferentes a los que se fueron y deberías tener esto en cuenta para interpretar los resultados. Recuerda que la evaluación es sólo posible sobre los que se quedan. El segundo ejercicio que te recomiendo hacer es revisar si la proporción de personas asignadas a ambos grupos permanece constante. En nuestro ejemplo, 50% de los que se fueron deberían pertenecer al grupo con tutor. Si confirmas que existe una distribución similar, entonces el desgaste probablemente no se deba a factores no relacionados con el programa. Si por el contrario encuentras que tu proporción de asignados al grupo de tratamiento difiere, el desgaste posiblemente está relacionado con el programa. En nuestro ejemplo, si entre los que se fueron, los individuos de tratamiento conforman un 20% y el control representa el 80% y no 50% y 50%, entonces pensaríamos que el desgaste se relaciona con el programa. El desgaste significa, por tanto, que la muestra de los que se quedan ya no es igual a la muestra original, de tal manera que el grupo de control y el de tratamiento ya no tienen características similares. Esto supone que no podemos responder a la pregunta inicial que nos hacíamos. ¿Cuál hubiera sido el promedio del indicador de desarrollo si no se hubiera implementado el programa? Ya que no podemos asumir que el grupo de control es similar al grupo de tratamiento y por lo tanto que sean comparables. Espero que ahora tengas un mejor conocimiento sobre en qué consiste una evaluación de impacto y cómo podemos detectar si la misma tiene problemas de atrición.